Basta niños, ya fue suficiente plática. O me dan sus bienes, o se pueden ir preparando para pelear. ¡Ahora! Ya está bien, Yamcha. Ahora no podrás comprar. mí. Te enseñaré cuánto es 2 más 2. ¡Es un rato conmigo! ¡Es un rato conmigo! ¡No les he merecido, Yamcha! ¡Déjame, cuéllame! Tienes gran poder para ser tan pequeño Así es, y eso que estoy hambriento El báculo, el báculo creciente y poderoso Había oído solo de uno igual ¿De dónde sacaste eso, niño? De él recibo toda mi fuerza Ya abuelo el y si Son Gohan Son Gohan el grande Bueno, quizá te lo dio y también el poder antes de morir Pero tomará mucho más de lo que has aprendido para vencerme, niñito Tendré ese báculo y ese poder ¡Dámelo! Prepárate para pelear hasta el final ¡Parece que esta vez hable en serio! ¡Esta será nuestra última batalla, amiguito! ¡Ahora oh, no, sí estoy apagado! Ya tuviste suficiente, niño. ¡Vuelve a dormir en ¡Pelea! ¡Acabo de obtener más fuerza! Acabando con esto de una vez por todas, no me está dando hambre! ¡Sea un placer, Dano! ¿Qué no me dijiste que había una bella chica en este lugar? ¡Hija! <susurra> ¡Y todos los no me vas a partidos restantes el では 6 50 ここ、まだだ! ま、まともに食らっちまった! んー、あれではとても立ち上がれんよ ご、ご、悟空! あ 星 来た、孫悟空選手。ナム選手も 生きる<笑> Okay どうあ、何だと貴様、3日前とはまさか。 お前 うわあうわあうわあ爆撃<音楽><音楽><音楽><音楽> 君に好き。私 お父さん、はい。 身の程知らずべ 死ぬ 勝っ おい攻撃。 この<スロー> 終わら この拳にかける。俺の ¡Piccolo sahama! ¡Piccolo sahama! ¡Piccolo sahama! ¡Piccolo sahama! 我が子よ